La clave para seguir haciendo ejercicio es disfrutarlo, a lo cual contribuye la variedad. Se puede ejercitar la resistencia, la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad, insistiendo más en lo que más guste y cambiando para mantener el interés. Si no se dispone de 30 minutos para realizar una actividad física, se pueden buscar tres huecos de 10 minutos a lo largo del día. Casi siempre es buena idea usar el ascensor en vez de las escaleras. Se pueden hacer gestiones en persona en vez de por teléfono, se puede aparcar un poco más lejos del sitio al que se va o bajarse una o dos paradas antes del destino. Mucha gente está de acuerdo en que un compañero de ejercicio los mantiene activos. Es cuestión de elegir intereses comunes, andar, nadar, gimnasio, bailes de salón… La mejor manera de mantenerse motivado para hacer ejercicio es medir y celebrar los logros concediéndose algo especial.